Nuestro único dilema es si les acogemos bien o les acogemos mal. Pero acogerlos es un imperativo que no depende de nosotros. Y desde luego, nosotros estamos por hacerlo bien. I wish to say that I am daily contact with the people in the Sea-Watch just to say my solidarity and to say that we welcome everybody. Es un gran desastre. Un gran desastre. Un gran desastre. Un de desastre. Un gran desastre. Un gran desastre. Un gran desastre. Un gran desastre. es gran el gran